Para la base del horno he usado una papelera de acero inoxidable, solo hay que hacer dos agujeros para el flujo del aire, uno en la base y otro en la tapa. Echamos 25 kilos de mortero refractario en la tapa y en las paredes, ayudándonos con un molde, y dejamos fraguar durante unos días.